Hola ciclistas, bienvenidos al episodio número 2 de Bicinoobs Empezamos, número 9 Estamos en la calle Mayor, llegando a la Plaza de la Villa Fijaos en el ciclista que viene en dirección contraria Que lleva una bolsa en el manillar. Esto hace que tengamos un peor control sobre la dirección de la bici Y bueno, lo mejor es definitivamente llevar un transportín Y que el peso lo aguante la burra Número 8 Estamos llegando a Sol por la calle Alcalá y vemos que hay un ciclista enfrente, en nuestro carril ¿Está viniendo hacia nosotros? No Lo que pasa es que lleva la luz blanca detrás Como cualquier vehículo debería llevar la luz blanca adelante y la luz roja detrás y si haces una maniobra hay que mirar y señalizar Número 7 semáforos se ponen verde y este ciclista no se le ocurre otra cosa que cruzarse delante del taxi muy bien. Número 6 Tengo un semáforo en rojo y estoy intentando ponerme delante en el momento que se pone en verde, me quedo ahí donde me pille, en medio del carril. En cambio, estos ciclistas que vienen van por la línea entre los dos carriles con el tráfico ya moviéndose. Y así es imposible que puedan mantener la distancia de seguridad. Y ahora en el siguiente semáforo vuelven a repetir la misma jugada Este semáforo además que siempre está cerrado y se abre a los pocos segundos según venimos en esta dirección Fijaos en el primer ciclista en el que va de negro que se tiene que cruzar delante del co primer coche que va a salir en el semáforo Muy mal 5. Estamos en la calle Segovia. Fijaos al fondo a la izquierda. ¿Lo habéis visto? Ese ciclista que ha cruzado tres carriles, va circulando por la línea del medio porque se quiere incorporar y no puede. lo suyo habría sido que hubiera cruzado por el paso de cebra que hay un poco más adelante y se hubiera incorporado al ciclocarril desde la acera de la derecha Número 4 Estamos en la calle Alcalá El coche que tenemos delante pone los warnings así que miro, señalizo, me cambio te es posible y el ciclista que está delante no cree que sea necesario eso y pasa pegado a las puertas del coche. Imagina si le da al conductor por abrir. Número 3. Un chaval con su MX adelanta un bus que está a punto de salir. El busero nos espera que le vayan a pasar y al arrancar se incorpora rápidamente a la izquierda. Como una parte importante del tráfico de Madrid son los buses, conviene aprender a leerlos y saber si están frenando por un semáforo o es que hay una parada, si están a punto de salir de una parada. Número 2 Hay que señalizar. Y, si te vas a incorporar a una vía, los que van circulando por esa vía, tienen preferencia. Número uno. Oh, no. Desde este día, se me quitaron las ganas de seguir usando este carril bici. ¿Dónde vas? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ha de frente se ha chocado contra mí, vamos. ¿Tu mamá dónde está? ¿Tu mamá está? A ver, se ¿Dónde está tu mamá? En cuanto vi al niño, frené Pero claro, me faltó pegarle un grito o algo Y bueno, también el niño iba pedaleando con todas sus ganas mirando al suelo y con el casco en la nuca el niño llevaba el casco puesto algo tal que así solo que en vez de la boca en el cuello ya que estamos os voy a poner unas imágenes de cómo no se debe de poner el casco y por último cómo debe de ponerse bien Leer las instrucciones el cero vamos a la puerta de Alcalá y vamos a Cibeles veis al ciclista que está ahí enfrente no? yo tampoco lo vi el Notas va sin luces por el carril bus y hace una maniobra sin señalizar y para meterse en una calle que está prohibida da igual lo que diga el Google Maps si hay una señal de prohibido está prohibido Pro. En este caso, los pros. Ni más ni menos que 15 guiris que están esperando en el semáforo bien puestos. Y esto que voy a hacer ahora con la mano, no lo hagáis. Os lo explico en el siguiente episodio. Y para terminar. Os voy a enseñar cómo creo que se debe hacer la incorporación desde Cibeles al carril bici Alcalá. Fijaos en esta moto: el coche que está delante la ve justo en el último momento ahí que tiene que frenar. Bueno, el truco aquí es intentar seguir las marcas del carril bici, que van hacia la derecha aquí. Acordaos de mirar y señalizar. Hay veces que yendo por aquí tendremos un autobús que está a nuestro lado. No os preocupéis. Él irá a la parada que está a la derecha, mientras que el ciclocarril va por la izquierda. Antes hacían lo que hace este ciclista, pero ahora creo que lo mejor es este recorrido que acabamos de hacer vale, hasta la próxima